su primer día como presidente de los Estados Unidos, Barack Obama firmó una orden ejecutiva que establecía que toda la información del gobierno que no tuviera que mantenerse en secreto por razones de seguridad y estos temas debería hacerse pública. Esto era aproximadamente en marzo de 2009 y en el momento en el que Obama firmaba esta orden, el gobierno de los Estados Unidos apenas tenía publicados 47 conjuntos de datos de forma abierta. Cuatro añitos más tarde, en 2013, eran más de 90.000 los conjuntos de datos abiertos los que formaban parte de esta iniciativa. Lo que vemos que en muy poquito tiempo se consiguió eh, tener muchísimos más datos gracias al, al apoyo de, del presidente. En 2011, un país muy distinto a Estados Unidos, en este caso hablamos de Kenia, pues en 2011 Kenia se convirtió en la primera nación del África subsahariana en lanzar una iniciativa de datos abiertos. Dos años después explicaron que abriendo los datos de sus compras y exponiendo las diferencias de precios y otra serie de información relevante de forma pública, les permitía ahorrar mil millones de dólares al año. Muchos países están empezando, han empezado en los últimos años a tener iniciativas de datos abiertos y han compartido muy buenas experiencias. Y gracias a todo esto ha empezado a haber algunos estudios que demuestran que la apertura de todos los datos gubernamentales a lo largo del mundo, es decir, si todos los países decidieran abrir sus datos, pues esto podría generar una, una oportunidad de 3 trillones de dólares, vale, trillones americanos, billones eh, eh, españoles. Para el caso, 3.000 millones de dólares eh, se podrían generar gracias al incremento de eficiencia, desarrollo de nuevos productos y servicios y otras ventajas derivadas de, de este enfoque de abrir los datos que tienen los gobiernos para que otros puedan construir o mejorar cosas y asistentes en parte a ello. Está claro que los datos son el nuevo oro, el nuevo petróleo, esto es algo no que diga yo, se lleva diciendo muchísimo tiempo. Y hoy vamos a aprovechar esto para, para centrarnos en un montón de temas en torno a los datos. Vamos a intentar responder a preguntas como ¿somos ya una sociedad guiada por los datos? ¿estamos al menos en ello? Vamos a ver iniciativas que están impulsando desde el tejido productivo español para fomentar el uso de datos y vamos a hablar un poquito también de, de, de, de esto que hemos hablado en la intro, ¿no? de datos abiertos. Estamos en España teniendo una cultura de datos abiertos, ¿qué, qué iniciativas tenemos? Vamos a ver alguna, algunas cositas. Pues este, muchas de estas preguntas también se responderán con mayor profundidad de la próxima edición de Open Expo Europe, que se celebra el próximo 20 de junio en Madrid y que hoy nos sirve como excusa para profundizar en el tema. El año ya ha pasado, ya cubrimos el evento y este año hemos decidido hacer un podcast pre-evento, aprovechando a traer varios de los speakers que van a estar en Open Expo hablando de, de datos. Antes de meternos en faena, simplemente decirte, si estás interesado en acudir a Open Expo Europe, recordad 20 de junio en La Nave, en Madrid, es un evento de más de 3.000 asistentes. Ahora mismo las entradas valen con 50 euros, pero mmm, OpenExpo nos ha dado un codiguito para que podáis conseguir vuestra entrada gratuita. Así que si quieres conseguir tu entrada a coste cero, te tienes que ir a su página web, que es openspoeurope.com. Lo tenéis también en las notas del podcast en el enlace directo. Y en el proceso de compra, utilizar el siguiente cupón: todo en mayúsculas: OE19, MP de Pamplona, B de Navarra, S de Sevilla, I de la India y N de Navarra. ¿Vale? OE19MPBSIN ¿Vale? OE19MPBSIN eh, Bueno, en nuestra página web, en la descripción del, del podcast, tenéis esta información para que os resulte más fácil. Con esto conseguiráis vuestra entrada gratuita a Open Expo, yo estaré por ahí y será un placer veros por ahí si estáis por ahí como el episodio de hoy es un poco más largo de lo habitual, tampoco me entretengo más, y pasamos directamente a la mesa redonda pues, que hemos grabado recientemente con varios de los ponentes que estarán en Open Expo Europe, y donde profundizamos en varios aspectos relacionados con los datos. Bueno, hoy vamos a hablar de, de datos en general. Así, muy abierto, ¿no? Big Data, Data Science, Data Analytics, todos estos to, to palabras. Pero vamos a intentar tangibilizarlos. Y vamos a hablar de esto porque dentro de muy poquito eh, hay un evento aquí en, en Madrid que es... Eh, ¿qué, ¿Qué edición es, Filip, ya? La ¿Sí? sexta. La sexta edición. Sí, sí, sí. Que es Open Expo Europe, donde se habla de open source, innovación abierta y un montón de temas, entre los cuales este año se va a hablar también del tema de datos. Tenemos aquí un plantel de, de cracks en estos temas que luego os presentaré, pero para empezar, tenemos aquí a Filip Lardi, que es fundador de open expo eh, un gran tío que lleva muchísimo tiempo en mundo e commerce, mucho tiempo en temas de, de open source. Philip, tío, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Por fin me invitas. Eh, bueno, lo hemos intentado, lo intentamos el no, año pasado. No, no, lo sé, lo, sé. lo, mí, lo no. que pasa es que el año pasado tenías una excusa muy pequeña y muy maja, ¿verdad? Sí, sí, sí, por eso, por eso. No, vamos a, año, no pero, vamos a entrar este en detalle. Pero, pero este año ya no había excusa. Eh, cuéntanos, Filip, ¿qué es Open Expo, para el que no lo conozca? Pues. Eh, bueno, como decías tú, vengo del mundo de, del e-commerce, ¿no? Es allí donde, donde nos conocimos. Y eh, pues Open Expo nació como una iniciativa. Eh, altruista inicialmente eh, sobre eh, difundir temas de open source y software libre. Y poco a poco, año tras año, he ido profesionalizando hasta llegar a este año a una, una sexta edición. Eh, esperamos un público de 3.500 visitantes profesionales. Y eh, bueno los datos es uno de los temas que tocamos, ¿no? Big Data, Open Data. ¿no? Eh, ahí tocando varios eh, proyectos de, de, to de datos abiertos. Y luego, pues, eh, tratamos de todos los temas, ¿no? Eh, inteligencia artificial, ciberseguridad, eh, blockchain, fintech bueno, eh, todo lo que es tendencia eh, ahora mismo y tratamos de aportar a, a las empresas eh, información para que, que sepa de, de lo que hablan y, y ver realmente lo que pueden aplicar en cada empresa, ¿no? Porque no todo es bueno para, para cualquier empresa. Entonces, aquí hay que, hay que ver, eh, pues, es lo que puede ser interesante y realmente en una jornada como es la del 20 de junio eh, pues tienes una visión global y, y muy buena en, en un día lo que te puede llevar meses de, de, de trabajo de investigación con, pues con más de, de, de 100 conferencias, creo que tenemos 8 o 9 mesas redondas sobre diferentes temáticas, así que... Que muy recomendable, ¿no? ¿Qué voy a decir? Interesante, interesante. Yo he estado ya varios años, siempre muy, muy interesante, he sacado cosas. Para el que le interese, eh, 20 de junio, en la nave en Madrid, la página web es openexpoeurope.com. Todo es seguido. Es complicada. Sí, teníamos openexpo.es, que redirige también para el que quiera openexpo.es, si no open, fácil. Sino más fácil. Si no .com, como llevamos también un par de años trabajando en la parte internacional, eh, cambio de, de claim, ¿no? De openexpo a open Expo europe y, y en eso pues llevamos trabajando un par de años también para que más allá eh, pues del nacimiento de openexpo que fue un evento local, luego pues eh, nacional y ahora pues que tratamos de llevarlo un poco más internacional. Eh, pues, pues mola de hecho Ignacio que está aquí con nosotros eh, desde el primer año eh, apoya eh, nos ha apoyado en el evento el primer año. Eh, ya me acuerdo cuando, cuando fue a verle, le expliqué lo que era Open Expo y, y, nos, y nos apoyó desde el primer año. Y aquí está después de seis años. Y te, joder, tiene, te tiene engañado, ¿eh? te tiene engañado. Sí, sí, sí, sí. <risa> pues, pues bueno, la verdad que sí, pero bien engañado. ¿eh? <risa> no, eh, no, para quien quiera conseguir su, su entrada, la página web se pueden conseguir. Sí, bueno, de todo modo, para los oyentes de En Digital, eh, hay un código para registrarse de manera gratuita al evento. Eh, pues que encontrarán, me imagino, en los comentarios. Claro. Eso... lo pondremos en, la, en las notas de, del podcast para que lo podáis sacar. Así que nada, iros a la página web del podcast y ahí lo tenéis. Desde todas las plataformas donde publicamos esto, hay siempre un enlace a la página web donde estará toda esta info. Si tenéis entradita gratis, ¿qué más podéis pedir? Y un día genial, yo estaré por ahí. Así que nada. Pues nada, Filip, pasamos aquí a presentar a los cracks que tenemos para, para hablar de, de datos. Voy a ir uno a uno para que nos contéis un poquito, breve historia, eh, sobre todo en lo que tiene que ver mundo datos, que habéis hecho hasta ahora y qué estáis haciendo ahora. Empezamos con, contigo, Tomasa Rodrigo, que eres Head of big data ¿verdad? En BBVA Research. Eh, Tomasa, cuéntanos un poquito, porque he visto algunos vídeos tuyos, has hecho en BBVA Research algunos proyectos muy interesantes, pero, pero lo tuyo viene de largo. Cuéntanos, ¿cómo te metiste en el mundo de los datos y qué has estado haciendo hasta ahora? Hola, muy buenas. Eh, un placer estar aquí y compartir mesa con, con todos vosotros. Bueno, pues mi, mi necesidad por, por trabajar y por meterme dentro del mundo de los datos vino precisamente orientada al tipo de trabajo que yo vea, que venía haciendo. Yo soy de background economista con formación también en, en ciencia de datos. Y, y al final lo que nos dimos cuenta trabajando, yo llevo seis años trabajando en el banco, la experiencia en el trabajo para el análisis económico como en cualquier otra materia que nos vamos a encontrar es que el dato es fundamental, el dato es esencial para cualquier tipo de análisis que queramos realizar. ¿Qué pasa? Que dentro de, del análisis económico, el análisis geopolítico, social, cobra una especial importancia dada la interrelación que hay en el, dentro de la economía, en todos los sistemas, entre todos los países y cómo una, una tensión geopolítica o un enfrentamiento social, una demanda, una protesta en la calle te puede afectar al sistema económico. Es por ello que desde el banco eh, teníamos especial, un especial interés en intentar cuantificar todo este tipo de eventos, tendencias sociales, que hay muy poquito dato hoy día. Con lo cual, metiéndonos cada vez más en analizar información de medios de comunicación, el texto, que es el gran olvidado, el dato gran olvidado que no tratamos y que gracias a esta erupción de nuevas metodologías, nuevas técnicas, podemos, podemos traer valor de ese texto, pues empezamos a ver cómo la información que había en medios de comunicación nos ayudaba a cuantificar estas tendencias que conocíamos de aquella manera, cualitativamente, pero que no tenemos cuantificadas para ver su impacto en la economía en este caso. Todo ello me despertó mucho más el apetito por el tema datos y hizo que durante estos seis años pues, haya pasado de modelizar económicamente con tablitas de datos convencionales a trabajar con todo tipo de datos menos dato convencional, por así llamarlo, ¿no? Y una preguntita, ¿cuántos sois ahora trabajando en estos temas? En temas de datos, eh, como economistas somos en torno a unas 100 personas, pero trabajando en temas con datos todo, uh -huh. En datos como ciencia de datos, datos menos convencional, pues somos un grupo de economistas más reducido, en torno al 10%, pero cada vez lo vamos empleando para que todos nuestros economistas empiecen a utilizar estas nuevas técnicas en su trabajo del día a día. Mola, mola, muy interesante. Luego profundizaremos porque hay, hay cosas que esto que has hablado del análisis geopolítico y demás que, que tienen mucha... O sea, podríamos hablar episodios sí, enteros. Sí, sí. De ello. Podemos hacer aquí horas de, de análisis geopolítico y el mundo de datos. Pasamos ahora a Jorge Balondo, CDO Chief Data Officer. A mí me encantan estos nombres. ¿eh? Cómo mola que haya un officer de datos, eso también es interesante, de, de Aplázame, que ahora ha sido comprado por Within Bank, ¿verdad? Hace ya, ya unos meses. Jorge, cuéntanos también un poquito. Eh, te tuvimos, por cierto, para la audiencia de los primeros episodios de un evento que hicimos en, en campus, pero ni te presentamos en condiciones. O sea, que es un momento perfecto para que nos cuentes un poquito más sobre ti. Perfecto, pues nada, yo también encantado de estar por aquí y de compartir mesa con los que están y vamos, me hace mucha ilusión. Pues además comparto contigo eh, que digamos eh, la parte de la estrategia de datos y demás se siente en el comité marca una gran diferencia, yo creo, que luego en la ejecución y en el día a día, y que tenga su propio vertical, le permite también mantener sus ritmos de desarrollo, que pueden no ser lo mismos que los que puede haber debajo del CTO de tecnología. Haciendo este pequeño paréntesis, eh, pues yo vengo de un background de, de telecomunicaciones, hice ingeniería en telecomunicaciones, y tras eso pues estuve bastante tiempo con recomendadores, recomendadores de contenido multimedia, en el mundo más pues, de, la, de la universidad, más de investigación en proyectos nacionales y, y europeos. Y luego me centré un tiempo en Japón, en el National Institute of Informatics, en Research de Aprendizaje No Supervisado, de Clustering y demás. Y luego, al final, pues tuve muchísima suerte de contactar con, con Fernando, yo creo que además de una manera muy aleatoria, y me metí en Aplazamé, ya va, va camino de cuatro años, y ha sido pues todo un camino muy exploratorio con muchísimo aprendizaje por el camino desde no haber en sí ni un motor de decisión ni ninguna estrategia de datos hasta el punto en el que estamos ahora pasando por la due diligence, la compra de, del Banco We Think y toda la experiencia ahora mismo pues de cómo es trabajar dentro de una entidad regulada y todos los retos que hay por ahí. Muy, muy emocionante. Aunque hemos tenido también a Fernando y Ana, yo es que tengo predilección por, por, por los aplazamientos, los reconozco, a Fernando le quiero mogollón. Nos hemos tenido el podcast también y seguramente para toda la audiencia ya, ya lo haya escuchado, que es aplazame para que todavía nos no conozca. Pues Aplázame, en Aplázame lo que hacemos es, eh, nos dedicamos al crédito al consumo asociado a productos y lo hacemos eh, principalmente dentro de un e-commerce, aparecemos como un método de pago de, desde el punto de vista del comprador, del cliente final, y le ofrecemos además la financiación al comercio para que la utilice como una herramienta de marketing. Y le permite, por lo tanto, que el coste del crédito sea asumido total o parcialmente por el comercio y permitiéndole al cliente que lo vea habitualmente pues sin intereses, a 0% TAE. Fíjate, para que lo, ahí lo tenéis, <risa> ahí os lo dejamos. Pasamos ahora a, al último miembro de la mesa, pero no por ello menos importante. Es una perspectiva distinta porque viene de, de, al final, una perspectiva más de, de integración, de soluciones y más. Ignacio bien CEO de White Bear Solutions y os dedicáis hasta a implementar eh, software y soluciones que permiten a las empresas gestionar los datos. Cuéntanos un poquito lo mismo, tu historia, cómo empezaste a, hacer, a acercarte al mundo de los datos y qué hacéis con un poquito más de detalle en vuestro día a día. Perfecto. Bueno, yo, yo creo que soy un poco el, el más viejo aquí en la sala y de hecho eh, pues vengo trabajando con datos en, en, de una u otra forma pues en los últimos 22 años. Eh, comencé, tras acabar la carrera de Ingeniería Informática, eh, en lo que es el, el mundo más pegado al almacenamiento, a, a, al bote de los datos, donde, que ha evolucionado mucho. Vosotros, yo creo que habéis conocido ya un, un mundo del almacenamiento totalmente diferente, muy interesante, pero bueno, eh, en su día pues, el almacenamiento era un elemento muy costoso, eh, donde había muy pocas posibilidades, era bastante sota caballo rey y había muy pocos players jugando. ¿no? Entonces, eh, a partir de, de ese primer enfoque, es decir, dónde guardamos los datos, luego pasé a trabajar con elementos de protección de esos datos. Es decir, no basta con guardar el dato y ver cómo lo hago de la mejor manera y lo, y lo accedo, etcétera, etcétera, sino que tengo que proteger el dato. ¿vale? Y luego, unos añitos después, pues, eh, descubrí un mundo súper apasionante, que además ahora está muy de moda, que es el, el mundo de la gestión de identidad. Es decir, bueno, tengo los datos, los tengo protegidos, pero la gente tiene que acceder a estos datos, ¿no? Las identidades tienen que acceder. Entonces, ¿cómo gestiono todo el ecosistema de identidades que puede haber en torno a un dato? pues o sea, un empleado, un cliente, un proveedor eh, o incluso otra aplicación. Y ¿cómo lo hago de una forma ordenada? ¿Cómo lo hago orquestándolo bien? Eh, ¿Cómo lo audito? Que ahora pues con las auditorías, o sea, todo esto está bastante de relevancia de nuevo. Eh, y bueno, y, y ahora que las empresas están en este proceso que llaman transformación digital, eh, digamos que han decidido, muchas de ellas, coger un elemento que se llama la nube, que está muy bien, es un catalizador absoluto para todo esto que estáis hablando, hay muchas herramientas y pero bueno, el perímetro de seguridad ha cambiado. ¿no? Las empresas ya no tienen tan controlado y tan atómico los datos, sino que, bueno, pues utilizando esas ventajas de la nube, ...sacrifican un poquito la seguridad, ¿no? En el sentido de, de abrirse a, a un mundo que, que va más allá de su organización. Y ahí es donde ahora, pues, estas soluciones que de gestión de identidad... ...que yo creo que llevan 20 años fácilmente o más... Eh, ...pues ahora están de, de plena relevancia otra vez y digamos que... ...nos no decimos que están en su segunda juventud. Eh, han evolucionado un montón las herramientas, ya no son lo que eran... Eh, ...y en todo ese proceso, pues bueno, pues estamos nosotros intentando hacer las cosas... ...desde White Bear Solutions de una manera un poquito diferente... Hasta ahora las herramientas conocidas pues eran herramientas de un coste elevadísimo, eh, donde muy poquitas organizaciones podían acceder a ellas. Y nosotros hace unos años pues decidimos romper eso. decir, pues esto tiene que ser algo más democrático, tiene que poder estar al alcance de más organizaciones, tiene que ser más fácil desplegarlo, tiene que ser más barato… Y además, bueno, por eso enganchamos en su día con Filip, pues apostamos por un modelo de open source para también ser más ágiles a la hora de construir herramientas, para el time to market, para competir con grandes players. Y bueno, pues decidimos que, que la gente pagase por algo que recibía, no por una mera licencia, sino por un modelo más basado en el servicio que recibían. Y así llevamos 15 años con, con nuestra matraca pues en el mercado y bueno, pegándonos con con grandes players. Muy interesante. Entonces, para, para que me quede claro, el, las soluciones que inte, en, integráis son vuestras eh, sí, en sí, Open Source sí, en sí. todos Nosotros los casos. Vale, no hay, sabía si está todo basado alguna. en Open Source, no todo lo liberamos porque además hay algunos elementos que tienen royalties de terceros o, o incluso algún algoritmo de seguridad que no puede ser liberado, pero en su mayoría la base es Open Source. Toma, ya para luego, vean que nos hacen cosas chulas aquí. Leñez. <ríe> Ahora quería empezar, vamos a ir profundizando en cómo en cada organización utilizáis lo, eh, los datos. Primero, a nivel general, ¿por qué es importante el análisis de datos o lo que sea que hagamos con los datos en cada una de vuestras organizaciones? ¿Qué valores de, ne de negocios aportan? Vale, bueno, desde el punto de vista de BVA Research, un poco también por contextualizar a la audiencia, BVA Research es el servicio de estudios del banco, donde tratamos de fomentar el debate público y estimular el conocimiento de la sociedad en temas como la banca, economía digital, transformación digital la, y la ciencia de datos. En este sentido, eh, dentro de investigación, como os podéis imaginar, el dato es clave. Es, como diríamos, hoy día es el nuevo petróleo del siglo XXI. La información es el principal, la principal ventaja competitiva que puede tener una organización, tanto para la investigación como para el propio negocio, desde el punto de vista de que puede eficientar procesos, eh, puede hacer una oferta más personalizada al cliente, porque conocen mejor al cliente y, por tanto, pueden mejorar tanto el proceso interno como el proceso externo. ¿A qué me refiero con proceso externo? A toda la cantidad de información, la ingente cantidad de información que tenemos sin explotar y que nos ayuda a conocer mejor la sociedad, a conocer mejor cómo evoluciona un, un determinado país, el sistema económico, el sistema financiero que lo integra y cómo en un mundo tan complejo como hoy día donde dice algo Trump y en un momento se expande desde Corea del Norte a Turquía y todo tiene efecto, un efecto mundial, todo está interconectado, pues precisamente tener un conocimiento mayor de esos canales de interconexión nos ayuda a comprender mejor qué está pasando, cómo podemos reaccionar y por tanto tomar mejores decisiones ante, ante la situación y, y un evento concreto que se nos pueda plantear. En ese sentido, desde BVA Research empezamos desde hace, trabajando con datos, lógicamente tenemos una larga historia, pero trabajando con, con estas fuentes de información, estas ingentes cantidades de información, tanto con dato interno como externo, en BVA Research, pues llevamos seis años trabajando profundamente en ello. Y como, como decía en la parte de introducción, el dato que deja el texto, es decir, convertir el texto en número, para nosotros ha sido clave. Ha sido clave, como decía, para trabajar con información de medios de comunicación, cuantificando nuevas tendencias, medios de redes sociales, informes desde el, un informe de un banco central hasta informes que publican las empresas en sus informes trimestrales. Todo este tipo de texto que hasta ahora está narrativa, que no teníamos canalizada y que nos deja una nueva dimensión muy importante como el sentimiento el sentimiento con la que se habla de todas estas temáticas, pues nos permite, sin duda, explorar un nuevo mundo de oportunidades que para el investigador y el economista es clave. Nos permite, quizá, responder preguntas que no son tan nuevas, viejas preguntas, pero con nuevas aproximaciones. Con lo cual, ahora nos enfrentamos hacia un nuevo mundo donde las preguntas empíricas las tomamos de una manera totalmente diferente. O preguntita, ¿ya, ¿ya desde el banco estáis tomando decisiones del tipo, voy a dar más o menos hipotecas en función de los resultados de estos análisis o, o voy a hacer inversiones mayores o menores en este tipo de empresas porque veo que de forma macro…? Mm, sí Intentamos. Aquí al final no hay siempre una, una variable que nos vaya a dar el sí o el no para tomar una decisión. no Sabemos que al final lo que intentamos es tener esa imagen integral de qué está pasando para que la decisión la tomemos de la mejor forma posible. Y esta parte de datos, como dentro de la organización pretendemos ser una compañía totalmente basada en datos, una compañía data, data driven, esta parte para nosotros es un input fundamental. Que, con, que al final pues forma esa imagen completa con otro tipo de percepciones que que no nos da la información. Sí, al final es una asistencia más, un input más, que lo, la gente que toma decisiones y dice, oye, me dice esto el sistema, luego tengo en cuenta muchas otras cosas, porque hay conocimiento histórico y hay un montón de cosas. Efectivamente, eso es. Interesante, interesante. Aparte, somos, mola que desde España van cosas así como haciendo cosas que en Estados Unidos otros no hacen. Eso a mí me gusta. Y yo, <coughs> ¿Estos datos ¿lo, los compartís o, um, quiero decir, eh, estas fuentes de datos más que sí, eh, estos ver. resultados? Eh, uh -huh. Yo Sí, efectivamente. Bueno, dentro de como os podéis imaginar BBVA es muy grande y dependiendo del departamento tienen un foco totalmente distinto. Eh, yo hablo desde la perspectiva de BVA Research donde la mayoría de, de datos que trabajamos es open source, es decir, la información que trabajamos de medios de comunicación, redes sociales, informes de empresas, informes de bancos centrales, toda esta información es totalmente pública, lo que nosotros hacemos es tratar esta información, aplicarle con procesamiento de lenguaje natural eh, el tratamiento y algoritmos adecuados para poder sacar valor de la información luego hay otro mundo enorme con el dato que al final maneja una entidad y ahí BVA como tiene también el objetivo de intentar poner a en valor y a valor de la sociedad eh, el dato, tenemos, no sé si lo conocéis, pero tenemos una aplicación que se llama PayStats, efectivamente, donde ponemos a disposición dato transaccional, dato del banco, para que la sociedad pueda sacar valor de él en los distintos análisis que se pueden realizar. Luego profundizaremos en, en esa parte súper interesante. Yo conozco a algunos amigos que están haciendo cosas con, con esa app, integrando con otras cosas, y es que puedes hacer maravillas. Uh -huh. Pues encantado de escuchar yo, porque no lo conocía. ¿No? ¿No? Bueno, no, no. pues ahora cuéntanos, Jorge, lo que hacéis con datos en la Plaza May y cómo podríais utilizar esa, esa información. Así claro, que empiezan claro, a surgir cuéntanos. cositas. Pues nosotros eh, tenemos dos enfoques, uno que es eh, el que más tiempo y el que más foco hemos puesto, eh, que es el, la parte de Applied Machine Learning, por llamarlo así de alguna manera, que al final ha consistido en construir un motor de decisión que dé crédito de calidad en tiempo real. Uh -huh. es, eh, esa, esa es nuestra restricción también, poder darlo y enriquecer eh, en tiempo real ese checkout, o esa operación de compra que va completando el cliente y, y poder al final decir si aprobamos la operación de crédito. Eh, todo eso ha, supo, ha supuesto un reto, incluso hemos, nos hemos tenido que enfrentar al reto del arranque frío, o el cold start, y construir una serie de reglas que nos han permitido pues, no perder la camisa, por así decirlo. Y incluso llegamos a tener un montón de reglas, hasta 125 reglas en producción, y ya desde hace mucho tiempo pues, lo que tenemos es toda una arquitectura de modelos, y ha sido donde hemos puesto el principal foco y están ahora mismo pues tomando los modelos, las decisiones, junto con unas 20 reglas, 22, que muchas son de cumplimiento normativo. Ese es el foco que hemos puesto y hay un montón de temas detrás, desde el enriquecimiento, la arquitectura, la propagación en tiempo real de los datos, para que al final, en el momento adecuado, se pueda establecer un diálogo con el producto, con lo que al final está viendo el cliente y poder tomar la decisión. Y luego hay otro, otro eje eh, que cada vez está creciendo más, es un tema de poder eh, pues auditar automáticamente la cartera de crédito, poder extraer indicadores de negocio y democratizar al final el acceso al dato, tanto para el departamento de ventas, operaciones, eh, comunicación con WeThink y ese enfoque pues es algo que hemos priorizado el motor de decisión y es un enfoque pues el que, que lleva también muchísimo esfuerzo la verdad lo has dicho muy simple, me gustaría que aclararas porque el tomar la decisión en tiempo real de un crédito suena fácil, pero no, de fácil no tiene nada, ¿no? Porque eh, yo que he hecho el proceso, vuestro proceso de checkout, metes tu email, tu nombre, tu DNI, teléfono, creo, y, y ya te dice si sí o si no. Son muy poquitos data points explícitos que tiene que introducir el comprador eh, con el objetivo de al final eh, introducir la menor fricción posible al checkout y al final acabar generándole la conversión al comercio eh, y la venta y, y son muy poquitos datos eh, y con eso por detrás conseguimos pues en torno a unas 2.000 variables por cada operación y luego pues tenemos que procesarlo y tomar la, la decisión en tiempo real. Tomás, ¿te he cortado? No sé si querías preguntar no, algo. No, no, iba a hacer una puntualización precisamente cuando comentaba la democratización del dato, que está tan en encima de la mesa hoy día, ¿no? pero que es un punto tan importante que yo creo que en esta parte de Open Expo pues merece una reseña especial. ¿no? Y es que al final hay que tener en cuenta que un mismo dato eh, para dos personas con un perfil totalmente distinto le puede aportar un valor totalmente distinto. Entonces es muy importante tener esa, esa visión abierta, esa visión de que el el dato es de todos, lógicamente hay datos con ciertas particularidades que necesitan su seguridad, pero siempre y cuando la información se pueda compartir, esto es lo que nos va a llevar a avanzar dentro de la organización y a nivel sociedad dentro del ámbito académico. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Además se establece como otro nivel de conversación que desde mi punto de vista pues tiene mucha más calidad y mucho más riguroso y se establecen debates muy interesantes sobre cómo cada cual interpreta lo, las métricas que hay y a mí me parece realmente interesante eh, que eso ocurra. Me, me fascina, la verdad. Tiene que ocurrir más, de hecho. que Estamos, sí. está, estamos muy lejos. Comparado con la comunidad, por ejemplo, open source de, de toda la vida, al final, yo, yo hace ya muchos años estaba muy, muy ligado a la comunidad open source y hay cosas que estamos viendo a día de hoy de datos que pasan desde hace 20 o 30 años en, en mundo open source y lo único que ha hecho es generar códigos de mejor calidad, comunidades más fuertes, productos más robustos. Y es que no hay ninguna cosa mala de, de todo eso. Volviendo a open source y hablando de esto, Ignacio, si quieres cuéntanos tú, a lo mejor desde la perspectiva de tus clientes, ¿qué, por qué es importante para ellos la, la gestión de datos y los datos de, de identidad y demás, qué valor les aporta. Hombre, yo creo que lo, lo han expresado muy bien antes. Ahora mismo el, el dato yo creo que es el, el centro, en la mayoría de casos, del negocio de las organizaciones. ¿no? Y, y, y esto que estamos hablando de tomar decisiones en tiempo real, tomar buenas decisiones, aunque no sea en tiempo real, es fundamental para una organización. Entonces, eh, por un lado... Obviamente la interoperabilidad es básico, el que bueno, no solo porque hay fuentes abiertas que te publiquen, sino incluso a veces sin ser fuentes abiertas en cómo se establecen los criterios y los protocolos de compartición de datos entre dos organizaciones que deciden llegar a un acuerdo de en, qué, en qué se van a basar para compartirlo, con qué protocolos, bajo qué normas, etcétera, etcétera. Y luego, pues en ese punto es muy importante todo lo que tiene que ver con, con los estándares. Al final, si no existen estándares entre organizaciones para poder hacer eso, es, es complicado, más allá del mundo open source o no open source. ¿no? Y un poco con el ejemplo que estaban poniendo antes de, de las APIs de bba pues eso está pasando en muchísimas organizaciones. Yo, yo al final, por ejemplo, en ciberseguridad, eh, yo solo soy muy poco poderoso, pero si yo tengo muchas fuentes donde puedo consultar, eh, si alguien le dejó acceder a un dato o no le dejó acceder, en función de, bueno, antes hablabas de muchos datos socioeconómicos, geopolíticos tal, pues en ciberseguridad eh, llegan a estar presentes ese tipo de, de informaciones, ¿no? Es decir, de, de detectar que en un momento dado en otra parte del mundo está sucediendo algo que aparentemente no tiene nada que ver eh, con lo que tú estás haciendo, y es una red social, y sin embargo eso, pues bueno, en un shock se puede detectar que, que es un indicativo de, de, de un fallo de seguridad que puede llegar a afectar a a un sistema, a un banco, ¿no? Y en ese momento, pues, eh, los sistemas, a través de esas APIs y esa interoperabilidad, tienen que poder beber de esas fuentes, detectar que está pasando algo y en tiempo real eh, poner mecanismos de seguridad. Es decir, oye, pues, como esto es sospechoso, pues, no sé, le voy a pedir un, un multifactor de autenticación, por ejemplo, que ahora no sé si lo habéis visto, en muchas redes sociales se está poniendo, en muchos aplicativos, porque parece que, que es una manera de decir, oye, voy a ponerle alguna barrera más para asegurarme que en quien está accediendo, consumiendo un dato, es quien dice ser, ¿no? Y luego, una vez que sucede eso, pues sobre todo estructurar bien toda esa información de auditoría. Es decir, todo eso que está pasando ahí eh, tengo que explotarlo posteriormente. Entonces, para una compañía eh, como nosotros, que a estar en el mundo de la ciberseguridad, la analítica de datos posterior también es muy importante, ya no solo la de tiempo real. Es decir, todo eso, lo, en nuestro caso, pues llevamos tiempo trabajando en ver cómo podemos eh, toda esa información darle valor y nosotros lo que abrimos es una API abierta, de tal manera que bueno, la mayoría de clientes que llegamos tienen, bueno como por el caso del BBV o como vosotros, pues tienen sistemas brutales de análisis. Entonces nosotros lo que decimos es, mira, la estructura es esta, te la doy totalmente documentada, totalmente abierta, te doy una serie de cosas que hacemos nosotros desde nuestro conocimiento, pero entendemos que cada negocio es un mundo y que cada uno quiere analizar los datos desde una arista diferente. Entonces lo entregamos para que lo puedan explotar. Cuando hablamos de interoperabilidad, porque tenemos parte de audiencia que es más técnica y esto tiene más claro, y otra más, más de negocio, al final es algo tan fácil como muchas veces los datos están ahí, lo que pasa es que cada uno está como en su idioma, uno en chino, otro en inglés, a veces pasa no, dicen los datos del BOE, el BOE tiene mogollón de datos, mogollón. pero son PDFs que ya para encontrarlos, tela, ¿no? y para procesarlos ya, ya es complicado. Cuando hablamos de interoperabilidad, estamos hablando de crear pequeños lenguajes, APIs de, de comunicación que permiten estandarizar la comunicación de datos, de forma que cuando yo quiero acceder al a API de para saber si en esta zona qué, qué tendencias de consumo hay me dé algo que, que yo pueda interpretar rápidamente y saber lo que es en lugar de tener que hablar con el VVVA en su idioma, con el otro banco en su idioma y con vosotros con vuestra pie de seguridad en otro idioma distinto que entonces es, es complicado. Sí, o establecer relaciones de confianza por ejemplo a nivel de autenticación pues cuando yo pretendo entrar en una aplicación y me dice que me deja entrar con mi credencial de Facebook pues ahí está habiendo una interoperabilidad esa aplicación a través de uno de los protocolos que existen está confiando en Facebook porque se supone que Facebook ya ha puesto las medidas de seguridad, este señor se ha autenticado, esta señora en Facebook, y por tanto yo le dejo pasar, por ejemplo, no esos mecanismos de federación de identidades. Y sobre lo que comentabas, eh, es súper interesante ahí porque es verdad que muchas veces hay datos pues muy eh, muy almacenados como en silos, poco accesibles y demás, y ese es un problema. Pero hay otro problema y es que hay fuentes de datos que están pensadas para que sean humanos los que las consuman y, y por lo tanto la interfaz pues, puede llegar a ser un PDF o… Otro tipo de información y no está pensada para que realmente lo lea una máquina, y eso es un bloque o le impone, mucha, impone muchas limitaciones. A nivel básico, yo he visto una cosa, esto todo el mundo lo entenderá, en los Excel, al final, mecanismo más fácil de compartición de Excel, yo he visto Excel donde parte del código de información eran los colores del fondo de las celdas, y dices, coño, pon un 1, un 2, un 3 o lo que tú sea pero al menos una nomenclatura que yo pueda pues, hacer una formulita, si me lo pones en colores, ya estás haciendo que mi forma de procesar el, el Excel para determinar si esto está ok o no, sea muchísimo más complicada ¿no? Hemos hablado todo esto, estamos todos de acuerdo que los datos son importantes para las organizaciones, pero bueno, ¿qué, ¿qué hay de realidad a día de hoy? A nivel de sociedad, por ejemplo, en España en general, somos ya data-driven, somos data-informed o somos data-nada, ¿no? Es decir, ¿cómo estamos realmente, cómo veis? Más allá de vuestras organizaciones, aquí joder, tenemos tres, tres ejemplos que yo creo que son, son punteros en, en tema de datos, pero no sé si es el reflejo de la sociedad. Tomasa, ¿cómo lo ves tú? Eh, bueno, desde mi punto de vista una pregunta complicada porque yo es verdad llevo seis años en el banco viviendo todo, toda la transformación digital y ha sido un periodo de, de crecimiento constante de aprendizaje continuo donde al final pues hemos conseguido sacar aplicaciones muy focalizadas en el cliente como BVA Valora, BB Planner, que nos permiten Realmente, pues ver todo el alcance que tiene la información para ofrecer un mejor servicio al cliente. Realmente, viendo el, el panorama español, es verdad que yo he notado en eh, los últimos cuatro años, tres, cuatro años, cómo ha ido creciendo exponencialmente con toda esta moda del Big Data o ciencia de datos, cómo ha ido creciendo la preocupación, no solamente de grandes corporaciones que lo venían haciendo y forma parte de su estrategia, sino incluso de pequeñas o medianas empresas que han ido estando por este tipo de iniciativa. Ejemplo de ello son los numerosos foros, observatorios, bueno estoy hablando de mi nombre pero seguro que más de uno se siente identificado con el montón de foros que nos llegan para participar, observatorios de trabajo entre instituciones públicas y privadas, donde cada vez más pues, se tiene conciencia de la importancia de este tipo de, de información, de análisis que se hace la información para incorporarla en sus decisiones del día a día. Mm, data-driven, no sé si decirte si to, todos seríamos no. data-driven. Pero, pero cada vez la, la tendencia es que cada vez se incorpore más conciencia de ello. Hay y se ve cada día. Y pienso que en un futuro cercano sí que, sí que podemos conseguir. Hoy día que tenemos buena infraestructura, que la formación también y la capacitación también es cada vez más... Yo creo más constante y más importante, vemos como los nuevos perfiles ya, eh, tanto código NR Python, vemos que están presentes y que, y que la población pues es consciente de ello, de la necesidad de incorporar en cualquier tipo de perfil, desde un abogado hasta al final un ingeniero o un economista va a tener que incorporar este tipo de manejo de la información para sacar valor de ella. Y eso poco a poco, ese cambio cultural que hemos vivido de decir hay un nuevo horizonte que tenemos que, que atajar y el dato es el centro de, de ese nuevo horizonte, se va a perci se, se percibe tanto desde esta parte de formación, el pilar de la infraestructura, que también nos los provee hoy día para trabajarlo, como la importancia y la concienciación de trabajar el dato para que sea un dato de calidad y lo podamos incorporar como poco lo tenemos como deberes, ¿no? O sea, hasta claro. estamos ahí, sabemos todos que lo tenemos que… Lo que existe, ¿no? Que, que ya es mucho, ¿no? A ver, yo, yo en mi empresa hacemos temas de, de vida hace 10 años, y siempre lo he dicho, nosotros a, a, utilizamos técnicas de Machine Learning desde hace mucho tiempo, y hace 10 años no decíamos que lo hacíamos, porque la primera vez que fuimos a hablar con un cliente le dijimos hacemos Machine Learning para tal… Y dice, ¿What? ¿Qué? ¿Qué estás contando? <ríe> Qué miedo, ¿no? No me cuentes eso. Yo quiero que se muestre lo que yo te diga lo que se tiene que hacer. Y dice, bueno, entonces ya, ya hemos cambiado, o sea, sí que estamos en ese cambio. Jorge, en vuestro caso trabajáis con muchísimos e-commerce que al final pues, son tipos de empresa ya con un alto nivel de digitalización comparado con otras empresas, pero ¿tú crees que estas empresas ya están, y mira que todos tendrán analytics y demás, pero realmente se van guiando por el dato o todavía hay retos para, para los e-commerce, para, para este tipo de cosas? Yo creo que todavía hay retos. Es verdad que a lo mejor eh, nuestros al final la plaza es B2B2C. Al final nos integramos con e-commerce y por lo tanto pues, ya han pegado ese salto a la digitalización. Y el que realmente se centra en convertir y en vender pues tiene todo esto muy bien engrasado habitualmente. A lo mejor pues herramientas de tipo retargeting o muy bien eh, el, el flujo, el customer journey, hasta que al final convierte eso en una venta. Y, pero yo creo que en términos generales aún falta, pues se va camino a, pero aún falta en lo que sería como eh, decir, oye, pues somos data driven. Eh, que es un término así muy genérico, bueno, bueno, pues como si hubiese un punto, una meta de llegada, pues yo creo que falta. Eh, incluso hay algunos sectores, pues que yo creo que, que falta más. Probablemente, a lo mejor, pues eh, se nota mucho la diferencia entre una empresa fintech y, y algo del sector bancario, eh, aunque se hayan hecho progresos que, desde luego... ...pero incluso hay algunos nichos y demás que le está pillando una segunda revolución... Que ...quizás tengan que hacer un dos por uno, si no se reinventan bien... ...porque no han hecho aún la revolución o la, la de la digitalización... ...y les está pillando la de la inteligencia artificial... ...entonces eh, hacer ese dos por uno lo veo un gran reto... ...ya me parece un reto afrontar primero una y luego la otra pero es que yo creo que al final las corporaciones y las empresas pues son dinámicas y tienen que transformarse. Y en este sentido, yo creo que la parte de la tecnología, yo creo que tenemos herramientas que están disponibles a unos costes muy asumibles, mucho más que antes, antes lo comentaba. Eh, y luego, yo creo que hay, bueno, pues, check, por así decirlo. Luego hay un tema de… Eh, Regulación y cumplimiento, es algo dinámico, va cambiando, a veces no se sabe interpretar cómo mapeas eso con la tecnología y luego pues eso también afecta a la cultura de la empresa, eh, se construye una serie de herramientas pues que realmente se transforme y se establezcan esos debates, esa otra dimensión, pues también la empresa pues vuelve a ser dinámica y propagar eso pues lleva, lleva tiempo. Y yo eso, como resumir, por, o sea, resumiendo, creo que vamos camino a pero creo que aún falta. Dependiendo un poquito del sector, pues. Ignacio, en tu, en tu caso eh, no tengo tan clara la, la tipología de clientes. En entiendo que sean pequeñas, mediana, mediana grandes, Me, mediana grande normalmente, ¿verdad? Sí. De, de sectores <risa> distintos. Sí, totalmente horizontal en cuanto a sector. Porque, ¿Cómo les ves, pues, ¿no? En temas de, sobre todo de, de si son más data driven, o sea, sé, si toman decisiones basadas en datos, o realmente todavía están implantando claro, la, la base. depende depende muchísimo, yo creo, del del sector, de lo que hagan. Yo creo que Toda aquella organización que se dedica a comercializar algo y lo quiere hacer en un mercado lo más masivo posible, pues es mucho más data-driven que, que una organización que bastante tiene con, en su día a día intentar, pues, pues, por ejemplo, eh, los primeros pasos de la transformación digital. ¿no? Eh, es verdad que a nivel de herramientas, yo creo que se ha democratizado mucho. O sea, ahora mismo, incluso una pequeña empresa, eh, como es nuestro caso, que no es una pequeña empresa, tenemos todas las herramientas a nuestro alcance y, además, yo creo que a un coste razonable, pero bueno, eh, bien es cierto que hay que saber utilizarlas. Que yo creo que ahora el, el valor ya no está tanto en las herramientas, que, que sí lo está en el que las fabrica sino están las personas. ¿no? que De hecho, ahora mismo, pues bueno yo creo que es una de las grandes carencias que tenemos en España. Es decir, pues no sé si somos una sociedad data-driven, lo que está claro es que no, no hay perfiles. O sea, hay muy poquitos perfiles, están muy cotizados y, y para organizaciones más pequeñas son bastante inaccesibles. ¿no? Está pasando también en ciberseguridad y está pasando en otros ámbitos. Entonces, las empresas están obligadas a ir hacia aquí, pero claro, eh, o adquieren esa cultura y la interiorizan y poco a poco los perfiles que van incorporándose lo traen de serie o no es tan fácil ¿no? para, para determinadas organizaciones. Eh, obviamente las medianas y grandes, pues yo creo que es que, lo comentaba muy bien Jorge, que es que están obligados. O sea, Esto va tan rápido, es tan dinámico que tienen que pivotar en sus negocios hacia nuevos modelos de negocio y obviamente el, el dato y la explotación del dato es fundamental. Pero las pequeñas, pues bueno, yo creo que todavía estamos muy lejos. O sea, bastante se está haciendo con, bueno, al final yo creo que el momento que sales a la nube y utilizas aplicaciones que te dan gran parte de, de la base hecha, pues esas aplicaciones también vienen nativamente con esa explotación de datos, o sea, te ayudan a hacer eso. ¿no? Y, y seguimos contigo, para estas a lo mejor empresas que dicen, oye, pues nosotros estamos un pelín retrasados en la, en la integración de datos y toma de decisión basadas en datos. ¿Cuáles serían tus consejos? Es decir, ¿cuáles son los puntos fundamentales en los que se tienen que empezar a enfocar? Es una pregunta complicada. Sí, pero... muy complicado, porque además yo no, no me considero más adecuado para dar consejos. Pero bueno, ¿tu perspectiva? Nosotros lo hemos sufrido. Yo te puedo dar mi experiencia. Eh, nosotros, al final, como una compañía mucho más pequeña de, de, de las que existen en el mercado con el que competimos, pues al final nos dimos cuenta hace un tiempo que, a ver, que, que hacemos muy bien las cosas de una determinada forma, pero que que estaban poco industrializadas y, y eso para una compañía que fabrica producto es el fin, ¿no? Entonces, eh, en un momento dado, pues teniendo pocos recursos, sabiendo que tienes que ir hacia ahí, eh, un poco nuestra decisión desde el punto de vista estratégico fue parar un poco, es decir, vamos a intentar separar lo que es el día a día eh, de lo que hay que hacer, de verdad, ¿no? Para, para avanzar más deprisa y entonces, bueno, lo que hicimos fue un poco poner tiempos y personas a pensar en ese futuro, no tanto en el corto plazo, ¿no? y a lo mejor sacrificando un poco el corto plazo en algún sentido, pero luego a la vuelta de, de un par de años, pues hombre, estamos viendo que, que el retorno es muy alto ¿no? y merece la pena. Al final, cada paso que das en, en esa transformación y en esa mejor explotación de la información eh, son años de, de, de competitividad que ganas frente a otras organizaciones, ¿no? con lo cual... Yo diría eso, que se paren, que a veces da mucho vértigo pararse de vez en cuando, pero que hay que pararse, planificar y luego seguir un plan siempre. Sí, además, además yo creo que en términos generales eh, ya no se pone en duda o se cuestiona eh, eh, la ventaja competitiva que supone pues tener toda esta cultura data driven en la empresa o, y ser capaces de poner algoritmos en producción. Uh -huh. Eso me parece un gran logro, ahora ya no no, no se cuestiona así uh -huh. en general. Uh -huh. Eh, yo estoy de acuerdo contigo además en, en sobre todo las empresas eh, orientadas a producto, el, el, el tener un plan y medir lo que estás haciendo y cómo evolucionas es vital porque si no el 90% del trabajo que haces después de cinco años es para tirar la basura. ¿Por qué? Porque está basado en, y a mí me ha pasado, esto nos ha pasado a nivel de producto, esto cómo molaría hacer esto. No sales ni a preguntárselo a un cliente, no sales ni a testar la necesidad y luego tienes una funcionalidad que mola mogollón. Pero no usa nadie. ¿Por qué? Porque no resuelve un problema o el nivel de problema que resuelve es un problema muy inferior. Es un wannabe cuando realmente tu cliente se está ahogando con un problema que no mola tanto, pero es, pero es mucho mayor. Entonces, el poder eso tener cada cosa, validarla con, con, eh, con clientes y asignarles valores. Oye, ¿qué importancia de negocio tiene? ¿Cuánto tiempo me va a llevar? ¿Lo estoy cumpliendo o no lo estoy cumpliendo? Yo creo que es vital para, para ser eh, optimizar y también para que los equipos quizás no se frustren. ¿no? Si no, al final acabamos dedicando mucho esfuerzo en todos nuestros equipos para cosas que nunca llegan a ningún lado. No sé si queréis decir algo. Nada, justo comentando en esta parte que, que encaja muy bien toda toda la aplicación de metodología Agile, ¿no? donde precisamente el foco va en decir qué quiere el cliente, oriento muy bien lo que quiere el cliente y oriento mi equipo a que satisfaga la necesidad particular que el cliente me está demandando, porque muchas veces nosotros tenemos otro foco y cosas que son súper interesantes para nosotros, a lo mejor de toda una playa de arena con un granito se conforma el cliente y le aporta más valor tener la respuesta rápida que esperar a que tengamos toda la playa. Justo. Ahí el, el tema ya es súper importante. Filip, en tu caso, eh, vosotros en OpenExport recibiste los años, lo he dicho, miles miles de empresas. Eh, ¿Cuál es tu percepción, sobre todo hablando de, de PyME, no porque España es un país de, de PyMEs y autónomos, entonces lo que decía Ignacio Ande, no La medianas grandes, pues bueno, más, más que menos lo tienen resuelto o están trabajando o tienen los recursos para hacerlo, pero para ese tejido empresarial pequeño mediano, uno, ¿lo ves que están realmente empezando a trabajar con los datos? Y dos, ¿se te ocurre algo que pueden hacer un plan de acción básico, muy aterrizado de, de cosas del día a día que pueden hacer para empezar a utilizar los datos de una forma más eficiente? Esto es traición. Ay, es muy buena pregunta. <risa> Eso. No, no, luego tengo un montón de cosas aquí que, que, que comentar. No, no sé cuánto tiempo tenemos realmente aún tenemos 20 minutillos. Vale, ahí. perfecto. A ver, eh, bueno, primero desde Open Expo hago un llamamiento. Si hay alguien quiere analizar los datos que tenemos eh, de, de, de asistencia de, de, de Open Expo y sacarle jugo, eh, bienvenido sea. Eh. Aquí hago un llamamiento. Ya primero desde desde la Pyme Open Expo. Eh, bueno, y, y realmente eh, hay un gap, hay un gap muy importante entre grandes empresas que realmente eh, están en este tren de los datos, uso de los datos. O, oh, por otra parte, están las startups, eh, bueno, aplazamiento no sé si llamarle startup. Sí. Yo sigo diciendo que es una startup. Una startup <ríe> que realmente pues, eh, también está en este tren y entre medias eh, pues están eh, las empresas de toda la vida, entre comillas, que, que aquí eh, yo creo que de momento eh, este, este tren no lo han cogido. Para ello, eh, pues soluciones, eh, la nube, está claro que okay, el procesamiento eh, y, y tener, por ejemplo, eh, o algoritmos, porque también tenía algo entre, cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de inteligencia artificial, o, o realmente son algoritmos detrás, eh, muchas veces se ve, pero bueno, eh, temas de IA as a service, ¿no? que realmente puede aportar eh, soluciones, eh, complejas, eh, pero de manera sencilla para, para las pymes, porque analizar datos eh, lo pueden tener, pues, eh, no cuatro empresas, pero no todas las empresas eh, pueden tener este tipo de, de perfil dentro de, de su compañía eh, para sacarle jugo a los datos y, y poder competir, eh, porque realmente eh, lo que decías, eh, Tomasa, pues, eh, los datos, el, el petróleo ¿no? Del, de, este, de este siglo... Eh, yo creo que pues no todo el mundo tiene la capacidad de ir a sacar este petróleo y, y realmente de, de transformarlo, ¿no? Y, y aquí es, es el gap que tenemos. Y de hecho, pues, eh, bueno, eh, tenía la curiosidad de, de ver por qué eh, realmente hoy hemos hecho una, una sesión sobre datos. Y estaba viendo que, que sí, tenemos, eh, pues, siete ocho charlas sobre, sobre datos en Open Expo Ya me acabo de dar cuenta. Creía que teníamos, teníamos dos o tres, pero no, no. Aparte de, de Tomasa, de, de Jorge, de, bueno, de Ignacio, que hablara también de, de otros temas. Eh, pues apuntaba que eh, Pues mira, Mind Gap, eh, Pues los datos marcan la diferencia eh, Nielsen que viene a hablar de, de esto eh, Benchmarking, eh, Big Data También pues eh, en este caso pues es aportar eh, Soluciones y cuáles son las soluciones Para las empresas Que en este caso datos no es publicidad que estoy haciendo Pero realmente un, un, pequeño, un pequeño Repaso, pues luego eh, Hacia la automatización Del conocimiento eh, Cristina Aranda que también nos viene a hablar de esto Y eh, por último he visto también un proyecto eh, que viene a presentar a Idealista eh, sobre eh, Supercharging Open Data con Solar Project, que me pareció interesante porque hemos hablado mucho de negocio aquí y también me gusta pues, la parte eh, filosófica ¿no? de, del open source y innovación tecnológica abierta, porque realmente también eh, vamos en este sentido. Y con este proyecto que están eh, liderando eh, desde Idealista están con, facilitando datos para decir, oye, eh, cuál es el potencial, eh, el potencial solar de cada tejado que hay en España, en Europa y, y realmente pues, lo están liberando y, y facilitando de, de, de manera open source. Y tengo más cosas que decir, pero bueno, si quiere luego volvemos. Quería hacer un inciso a esto porque eh, dentro de todo lo que habéis dicho, yo sí, yo sí que creo que hay, que hay cositas que puede hacer la, la PyME, por ejemplo. En muchos casos, y poniéndonos en la PyME de, de barrio, a mí es que me gustan mucho los negocios de barrio porque... Uno, son los que dan vidilla a los barrios que queréis que os diga, y dos, hay tantas familias que dependen de ellos que muchas veces los olvidamos, pero utilizar pequeños CRM, pues yo sé como Suma CRM, que es un CRM español que es muy, muy baratito, para empezar al menos a tener ahí la información estructurada de tus clientes, poder saber qué te compra cada uno, poder en un momento determinado hacer alguna formulita y saber, oye, cuáles son los clientes que tengo que cuidar, cuidar mejor. La, la pequeña empresa muchas veces con tres, cuatro cositas básicas mejora mucho su calidad de vida. ¿No? el, Por ejemplo, yo conozco algún caso que han empezado a estructurar sus clientes en un pequeño CRM y de repente cuando se encontraron momentos que estaban bajando las ventas, pues dicen, oye, pues llamo por teléfono a mis clientes, aunque sea. Estamos yo creo que, que en muchos casos a, a esos niveles que ni siquiera hace falta soluciones de, de analítica compleja. Hay muchas empresas que ni siquiera saben lo que están facturando hasta que no le hace la gestoría lo, los números, ¿no? Pues pequeñas soluciones de, que ya empieza a ver. Hay un montón de soluciones tipo facturación online. Yo meto los datos de mi factura y ya, eh, por ejemplo, hay una solución americana que se llama Zero. nosotros la usamos, y tú generas tus facturas y ya inmediatamente sabes... Uno, cuántas facturas se mes, que, y lo vas sabiendo sobre la marcha, incluso te permite eh, cobrarlo eh, vía visa al mandar la, la factura. Yo creo que a día de hoy, creo que lo decía Jorge antes, la tecnología está resuelta, hay mogollón de soluciones para todas las cosas, muy baratas, y es saber dónde tengo el problema y buscar una solución que te lo solucione. Oye, ¿necesito gestionar mejor mis clientes? Busco un CRM. Necesito una solución de analítica y analítica de, de todo lo tipo. Hasta, eh, Necesito cosas más complejas, pues busco mejor un, un API externo. ¿Se os ocurre alguna cosita más así como muy, muy, muy muy básica de datos que a un negocio de barrio le pudiera venir bien? Sé que es complicado, pero... pero es... Hombre, hay, hay una que yo encuentro súper básica que, que tiene que ver con los servicios, con, con la industria en sí misma de, de la explotación del dato. Y es que hay compañías que por un dinero bastante razonable te ayudan a hacer esa, esa captación de clientes con técnicas de inbound marketing. Y, y yo creo que eso ya empieza a estar, hay tantas compañías en ese entorno que ya empieza a estar al alcance de, de ese pequeño comercio, hacer una pequeña inversión para hacer ese análisis de datos de tu área, de tu zona, de tus productos y poder captar o automatizar incluso la captación de, de esos clientes. ¿no? Muy interesante. ¿Alguna otra cosita se os ocurre? Pues desde PVA, y eso no es por hacer publicidad, es que realmente, realmente aplica. Eh, tenemos un, una API para pequeñas y medianas empresas, para PyME, donde se llama Commerce 360, donde te da la perspectiva de cómo evoluciona tu negocio frente a cómo evoluciona el de la competencia. Esto te ayuda, y es un ejemplo más de lo que comentábamos previamente Ignacio, de que al final hay un montón de soluciones que te ofrecen gratuitamente, en este caso al ser cliente o a un coste reducido y de forma que se lo pueda permitir una empresa como hacen las grandes tecnológicas, Google también te ofrece un montón de soluciones para pequeña y mediana empresa que te ayudan a estar dentro de este mundo de digitalización y a tener un, un mejor conocimiento de cómo eficientar tus procesos, conocer a tu cliente sin necesidad de que suponga, un coste interno o de transformación para la PyME importante con lo cual yo creo que, que hoy día sí que tenemos un montón de soluciones para, para sacarle partido a esta revolución digital Mola, o sea, y no me parece nada public reportaje, todo lo contrario ¿Cómo, cómo se puede una empresa que esté interesada acceder a, a ese servicio? ¿Tiene que ser cliente ¿Es gratuito Si eres cliente, es gratuito vale. para el cliente VVA. Es un servicio que se le da al cliente por, para que conozca mejor su negocio y pueda puede incorporar en la toma de decisiones de su negocio, el valor que deja que deja la información. Y te compras tu negocio frente, pues a negocios de tu misma tipología. Efectivamente. ¿verdad? Imagínate que quieres un, un bar de copa en, en, en Malasaña y estás rodeado de otro bar de copa. Pues sabes precisamente cómo va evolucionando, cómo evoluciona el consumo en tu, en tu local frente a eh, el barrio donde te sitúa tu competencia. Si hay un, un determinado tramo horario donde ves que en las empresas de, de tu de tu network, bueno, de tu barrio, ¿no? de, tu, de tu. zona de. de tu calle, están consumiendo porque el consumo es alto, pero sin embargo, en tu bar es menor que en el de la competencia. Pues algo tienes que hacer, oye, pues pon una happy hour o algo que haga que, que te entren personas porque hay gente consumiendo por, por la zona. Como poco te enteras, ¿no? Que, que, que a veces he estado ni siquiera tomando la decisión, de decir, saber qué narices está pasando. De tengo yo el problema, lo tiene todo el mundo muy, muy, muy, muy, muy pero que muy, muy interesante. Me ha gustado, me ha gustado. Jorge, si ¿sí te ocurre alguna cosa. A mí también me ha parecido súper interesante. La verdad es que... A mí no se me ocurre, me parece casi hasta temerario, montar un negocio y no empezar a, teniendo un CRM o una base de datos, no lo sé, quizás sea por, no lo sé, otra generación o alguna cosa así, o, o partir como desde… De, en otro, de otro contexto eh, yo creo que hay muchísimo valor tras los datos y no tiene por qué ser con el Big Data, no tienes por qué tener muchísimos patrones para poder identificar casos complejos y poder, poder tomar una decisión compleja yo creo que con pequeñas bases de datos se puede extraer muchísimo conocimiento y conocer que a quién le estás vendiendo en base a eso estoy convencido que, que cada cual aplicándolo a su contexto y a su caso particular podrá empezar a tener datos, me parece muy muy interesante que, que existan soluciones de esas y que estén al alcance económico sí y Yo pongo un ejemplo de, de una cosa pasó en... Eh, mi chica tiene un estudio de fotografía e-commerce y de vez en cuando la fuerza hacer análisis tan simples como coger un Excel, oye, ¿qué proyectos has hecho? ¿Cuántas fotos de... proyecto de moda, proyecto de tal? ¿Cuántas fotos? ¿Cuánto tiempo has tardado en hacerlo? Y sacar la rentabilidad. De, y con eso descubres cosas como cuando hago fotos de esta tipología de productos que no me renta Entonces, o subo el precio... Lo, vuelvo, pongo el ejemplo, para, para siguiendo un poco lo que dice Jorge, lo importante es el dato, ¿no? no nos liemos con hacer un análisis con tropecientas variables que a lo mejor no sé dónde está. ¿Qué datos tienes ¿no? y, y, y qué valor le puedes sacar? Uy, es que hay muchísimas cosas que con pequeños análisis que tú hagas eh, aportan valor. Filip, andabas tú por ahí pergeñando sí, preguntas. Sí, sí, pero realmente era sobre temas muy, muy, muy, muy diversos. Entonces no sé cómo ya saltar de uno a otro. Haz una, te dejo ah, soltar una, ¿sí, eh, Randa? Por ejemplo, privacidad de los datos. ¿no? Eh, pues, pues, pues, bueno, al final es un tema que eh, da miedo ¿no? eh, a nivel personal, ¿no? a nivel como, como persona, porque realmente se están manejando muchísimos datos que provienen de fuentes, eh, fuentes muy distintas y muchas veces privadas, ¿no? que realmente tienen… Tienen datos que están utilizando con servicios gratuitos. No, no digo los eh, que estabas comentando antes, pero por ejemplo, sí, de, de, de Google u otras empresas, pues que están cogiendo datos a mansalva. Entonces, eh, realmente, eh, estos datos, eh, a mí ya me, poco a poco, como persona y como profesional, me quiero quitar de, de estos datos. Porque realmente, vale, el, el objetivo, eh, pues se hablaba de, de, de sacar valor a los datos. Eh, yo pues, buscaría un compromiso entre sacar los datos y realmente eh, buscar también eh, que la gente pues, siga teniendo su, su privacidad. ¿no? Es decir, que cuál es el mix entre vale, eh, la rentabilidad de, de un dato y no traspasar una cierta frontera en el, en el uso de los datos, porque se pueden traspasar las fronteras que sean. Para eso tenemos el mejor marco hoy día, ¿no? O sea, con la GDPR ninguno quedamos fuera de aquí. Y en ese sentido Europa ha sido pionera en intentar garantizar y dar garantizar la viabilidad al final de todo este universo de ciencia de datos y utilización del dato, porque sin, sin seguridad no hay viabilidad de la información. Y hoy día yo pienso que, que contamos con un marco de referencia eh, que está totalmente desde el punto de vista de, del usuario para garantizar en todo momento que se cumple con, con su seguridad y se necesita el consentimiento del cliente para todo. Cosa que a mí como usuaria me parece, me parece totalmente razonable y necesario, como digo, para, pues para que todo esto pueda florecer y que veamos el impacto positivo de la utilización de la inteligencia artificial o el aprendizaje automático. ¿Es necesario garantizar este punto? ¿Miedo? Pues no, no tendría. O sea, mientras que el dato esté seguro, se haga un uso responsable de la información y haya un marco regulatorio que vele por, por que así sea, pues tenemos que, que confiar en que realmente se hace y funciona bien. El, mar, el marco, yo estoy, vamos, creo que estamos en un, un marco de, eh, con la GDPR que, bueno, que ya le gustaría a otros continentes o países y aquí en Europa pues eh, no solo es pionero, sino que además aquí en España la LOPD ya era bastante restrictiva y venimos con una tradición de muchos años de vigilar eso, ¿no? Lo curioso también es que un año después, que se ha cumplido hace poquito de GDPR, eh, me atrevería a decir que más del 50% de las organizaciones no, no se han adaptado a la GDPR. O sea, aquí en España vamos siempre, en ese sentido, las grandes por supuesto, yo creo que están obligadas, pero la, la mediana y la pequeña empresa es como que, el, yo no sé si es un poco por porque te pilla el toro, no sé si es un poco por falta de responsabilidad o simplemente por falta de medios, porque... Y falta sí. de conocimiento. Yo, yo conozco muchos casos en el tema de GDPR, que, que yo que sé, me acuerdo, cuando hubo justo GDPR, todo el mundo pidiendo reconsentimiento de, oye, ¿quieres que te sigamos enviando e-mails? No, no hacía falta. falta. Pero, hubo, pero hubo buenas guías. O sea, yo creo que por una vez, eh, aunque ya se venía avisando, que tampoco la GDPR nos la han puesto de un día para otro, ya se venía avisando de hace dos años anteriores. Y, y bueno, pues desde las organizaciones públicas sí que se ha hecho bastante esfuerzo en un poco pues compartir información, dar guías, cómo se debe hacer, cómo, o sea, concienciar en definitiva. ¿no? Y sin embargo, hace poco me hacían a mí la pregunta de lo que a nosotros nos afecta a la GDPR con los productos y tal, y yo sigo viendo muchas organizaciones que están muy justitas, ¿eh? muy en el límite de, de cumplimiento. Entonces, bueno, eh, estoy un poco de acuerdo con Filip. Eh, queda un poco de miedo porque dices hombre el marco está ahí y si alguien no lo cumple dice ya pero, pero es que no se está cumpliendo en algunos casos entonces no sé es un equilibrio como decías muy bien antes entre el servicio que me da a mí toda esta tecnología y el uso que hacen luego de mi información ¿no? aquí sí que tiene que haber un compromiso un poco de lo que tú consientes y del beneficio que se, sa se saca, ¿no? Frente a eso que tú consientes. Vale, pero estamos en un marco, perdón, estamos es un marco regulatorio eh, a nivel de Europa, pero al final no hay fronteras. Bueno, es decir, está regulado el que haya fronteras. Es decir, no. tu dato, tú ahora mismo, si estrictamente se está cumpliendo a GDPR, tú incluso con cualquiera de los cloud providers principales puedes determinar dónde está ese dato y... Sobre el papel y sobre la sí, ley. Sobre papel, no puede salir de ahí. Sí. Vez, claro, si lo hacen, ya estamos hablando de delitos. Sí. Entonces, sobre el marco regulatorio al menos, yo, yo creo que sí que está bien acotado. ¿no? Sí, pero ¿Qué? se puede controlar. Es decir, es un monto tan importante de datos que antes se está hablando, ¿no? Que son muchísimos datos. Y cada vez habrá más, ¿no? Con tema de IoT, de smart cities, eh, de los smartphones que al final allí son chivatos de datos por no quiero aquí dar miedo a todo No, no yo, yo creo que hay una realmente... cosa buena y es que por ejemplo los palos que se les ha dado a Facebook creo que son buenos en el sentido de oye da un ejemplo a las empresas de decir oye esto, esto ya va a salir a la luz si tú haces cosas malas eh, te puedes esconder te puedes caquear puede pasar pero también es verdad que es cada vez más probable que eso salga a la luz tengas una crisis de reputación fijaos o sea, Facebook a día de hoy ha pasado de unos años de ser la niña bonita de las redes sociales a ser ese sitio donde ninguno de nosotros queremos reconocer que lo usamos de vez en cuando o sea, no no, yo, yo fe, ni de coña, yo me he dado de baja, todos lo usamos ahí como con, con miedo, ¿no? Pero sí que creo que hay una cierta, eso tiene un impacto so social. Yo creo, Jorge, yo dale, creo que, que aparte este, tú tienes mucho que hablar de esto. Sí, yo creo que de, de este tema eh, diferenciaría entre datos y datos personales. Eh, los datos personales son los que, digamos, pues sí que es, tiene esa sensibilidad y sí que está este marco que, que hemos comentado. Pero lo curioso es que para hacer una analítica, o sobre todo para poner modelos y algoritmos en producción, les da igual los datos personales. Lo importante son los patrones. Pero ese, esa frontera entre tecnología, regulatorio, legal, cumplimiento y esa anonimización de los datos y esa garantía y esas relaciones, pues yo creo que aún no es algo completamente pulido. Tiene sus zonas grises y tiene sus casos de uso complejos pues y bueno, que seguro que todos se nos vienen a la cabeza de nuestro día a día. Pero yo creo que que curiosamente, justo eh, lo que es, es los modelos de Machine Learning la analítica, no necesita saber exactamente algo concreto y tan puntual. Eh, por lo menos en nuestro caso, pues tira a patrones anonimizados. Y luego el tema del de borrado y borrar ese histórico, o ponerle una, un periodo de almacenamiento y demás, a mí siempre lo que se me viene a la cabeza es, entonces lo que queremos hacer es que el Big Data olvide y por lo tanto pasamos a tener periodos temporales o ventanas temporales en las que tenemos Big Data y se va moviendo. Es como una ventana móvil que tiene Big Data y va pasando el tiempo y se va desplazando. Pues yo no sé si es el modelo al que queremos ir Yo, desde luego, no es mi intención, pero parece que a veces se va como a ese tipo de escenarios. Yo creo que también falta madurez. no Los usuarios cada vez están más maduros y dentro de unos años seguramente podrán tomar decisiones más claras. Lo que, lo que pasa ahora seguramente es que tenemos que tomar regulaciones de este tipo porque como el usuario final no es capaz de entender las implicaciones que tiene cuando da su consentimiento, no te da la alta en Facebook, sí, sí, tira, tira para adelante. Como no lo entiendes, te queda una regulación. Seguramente en 15 20 años no haya falta una regulación tan fuerte porque todo el mundo tenga más claras estas cosas y pueda ser capaz de decidir. Quería tiraros ya para ir, para ir acabando eh, una pregunta, Ignacio, de un tema muy importante que tú controlas mucho, que tiene relación con esta privacidad, que es seguridad y gobernanza de los datos. Oye, eh, ¿cómo podemos securizar los datos? Eh, ¿Quién tiene que, que gobernarlos, dominarlos, controlarlos? Uh -huh. Y luego os haré una pregunta a todos y ya vamos a acabar. Uh -huh. Bueno, eh, ahora yo creo que otro de los grandes retos que, que tienen las organizaciones, bueno, uno creo que es el que estamos hablando aquí hoy, que es el dato, y otro que va totalmente aparejado es el, el hecho de cómo proteger esa información, ese dato, la seguridad. Y ahí hay un gran eje que es la ciberseguridad, ¿no? que ahora mismo además en, en una foto de, de qué tenemos que hacer a nivel de ciberseguridad, esta mañana estaba en un foro y creo haber visto como 40 cajitas de cosas. Claro, yo digo, juego, como haya que hacer todo eso, eh, vamos mal. Entonces, eh, al final hay que hacer muchas cosas. O sea, la, la, el, no hay una sola cosa que hay que hacer en torno a la ciberseguridad, sino que, que hay muchísimas líneas de trabajo en torno a eso. Y yo creo que ahí, sobre todo para una corporación media o pequeña, eh, es imposible abordar de, de, internamente ese tipo de, de, bueno, de tecnologías, de métricas, de procedimientos, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, vuelve a estar de mucha relevancia ahí el hecho de, de apoyarte en, en servicios en pago por uso, en grandes bloques que aglutinan la seguridad para muchas empresas, con todo lo que puede entrar ya, a nivel de la privacidad, que hablábamos antes, porque si no es bastante difícil. Incluso grandes organizaciones con las que estamos colaborando, eh, teniendo muchísimos muchísimo recursos y, y no son capaces de abordar internamente, eh, y, y solo ellos, esas, esas métricas de ciberseguridad, porque no tienen medios. O sea, hay mucha más gente... ...buscando romper las brechas de seguridad... ...que gente construyendo cosas para que no las rompan. ¿no? Entonces, al final, yo creo que lo que se está generando... ...es una especie de ecosistema de, de, muy colaborativo... ...donde tiene mucha importancia el, esto que hablábamos antes... De, ...de compartición del dato y de explotación, análisis del dato... Eh, y intentar en esa colaboración, que hay muchas iniciativas... A nivel, ...a nivel mundial, pues ir sumando a esa iniciativa... ir adheriendo lo que cada uno en la medida puede hacer... Y luego, pues, pues que cada organización dentro de su negocio, su mercado, su regulación concreta, intentar ceñirse a un plan. O sea, el, las ISOs y las normativas, todo esto, no son más que trazar un plan de cómo debo hacer las cosas siguiendo unas buenas prácticas pues para minimizar los riesgos. O sea, la seguridad cero, eh, o sea, que hay, no existe, quiero decir, hay, es muy difícil que, que sea 100% seguro. Entonces, cuanta más herramientas tenga, más métricas, tal... Pues, Co Obviamente como mejor. poco lo importante es ¿no? que, la, que las empresas se conciencien que, que la sí. seguridad no, o sea, es cosa de sí. todos, que nos afecta a todos. De hecho, el eslabón débil ahora mismo lo sitúan cada vez más en el usuario. O sea, al final, fíjate que muchas veces se ha centrado todo en el data center y en los datos y todo lo que está ahí. Y el eslabón débil de la cadena ahora mismo es el usuario por falta de concienciación, sobre todo. O sea, nos falta muchísima cultura de seguridad. Sí, cuando pasó el WannaCry, que afectó a muchas organizaciones, entró por, entró los, por usuarios, los usuarios sino claro. por, por fallas realmente tecnológicas sí. que hay un agujero, ¿no? Claro, ¿no? Y en Banga nos comentaban esta mañana que por más que hacen... Eh, test de intrusión con los usuarios y de phishing y les engañan un poco pues para testear a sus propios usuarios dice, no clique aquí y va la gente y le da Dices, pero si es que pone en grande que no le des pues la gente le da, o sea es, es alucinante ¿no? O por poner un poco de contexto, yo tengo muchos sitios de WordPress, el de mi empresa, además un montón de cosas, y tengo un plugin que es Wordfence que, que se encarga de hacer un poco de, de capa de, de evitar ataques. Y cada vez que recibo un report mensual de ataques, eh, digo, me cago en la leche. O sea, son sitios de, de mierdecilla, o sea, son sitios que no son relevantes y tienes cientos de intentos de accesos al mes. Y ya me ha pasado, esto lo instalé en su día, porque un día fui a la web de mi empresa y, y vio cosas muy raras. Digo, esto, esto nosotros no vendemos esto. Pastillas para hacer cosas raras no vendemos. Eh, es una realidad. Es decir, pasa. La mayoría de los sitios web están montados en Wordpress o, o tecnologías de este tipo que reciben mogollón de ataques todo, todos los días y en muchos casos ni siquiera somos conscientes de que nos puede pasar a nosotros. Y he puesto este ejemplo, pero no pasa en, en cualquier cosa. Eh, cada vez más, yo, estoy última, yo creo que en el último año habré recibido, yo estoy dado de alta en un servicio que es este de que te, te avisa cuando tu email ha sido encontrado en una base de datos hackeada, en Pawnet o algo así. A día de hoy ya tengo bingo, o sea, me refiero, yo creo que todos los grandes servicios han sido hackeados. Es decir, que no nos pensemos que, que esto es fácil, que es complicado. Uh -huh. A veces también es verdad que, que vamos a, a la ciberseguridad un poco estratosférica, ¿no? Que están las grandes empresas y a veces yo siempre recomiendo, digo, una empresa, por pequeña que sea, que menos que hacer un backup. Uh -huh. Pues cuando hubo el WannaCry, eh, nosotros no. trabajamos en un grupo que hay una empresa que se dedica a recuperar discos. Cuando, cuando has perdido todo y, o te lo han cifrado, tal, pues bueno, pues son expertos en eso la de discos que llegaban o sea y decía bueno pues tira del backup, no, no tengo backup o estaba haciendo backup de algo mal que no o sea que hay medidas de seguridad mucho más básicas que podíamos empezar por ahí y que no se están haciendo en, en las organizaciones. Por ejemplo, el uso Entonces, que esto en GDPR ya te dicen, oye, tío, ¿sí? que, que tu gente utilice PassWords, las cambie... Eh, nosotros en mi, en mi empresa, por ejemplo, tenemos la política de todas las PassWords compartidas, se comparten por las PAS. ¿sí? Y serían que generar, se comparten sin que el otro la pueda ver y se cambia. Son pequeñas cositas de cultura que, que podemos hacer todos. Quería hacer últimas dos preguntas, una sobre temas de, de Open Data, antes ha salido, muy rápidamente usáis temas de datos abiertos, los probéis, ¿cómo os parece cada uno de vosotros? Bueno, yo ya empecé comentando la parte de PayStat, que precisamente dato totalmente agregado y anonimizado lo ponemos a disposición de la sociedad como un dato abierto para que lo puedan utilizar y como servicio de estudio el dato abierto es clave. O sea, nosotros tiramos, como decía anteriormente, mucho de, de datos totalmente abiertos, datos de medios de comunicación, redes sociales, bancos centrales, porque al final dentro de una organización es muy importante el dato que tienes dentro de la organización, pero también todo el dato que te rodea, que no tiene un contexto cuantitativo de cómo evoluciona todo este tipo de tendencias y que sin duda van a tener impacto en tu empresa, con lo cual... Y como comentaba también anteriormente, dado que un dato, dependiendo de la perspectiva o formación que tenga, te puede dar un valor u otro, pienso que la importancia de poner el dato en abierto para que todo el mundo pueda sacar valor y podamos avanzar como sociedad es clave, con lo cual y, totalmente y, defensora. ¿Y ese dato totalmente. ya lo dais transformado? El dato, ¿El dato que damos en PayStats, te refieres? Eh, sí, bueno, es un dato que tenemos tratado con todo lo, el procesamiento del dato, estándares de calidad, etcétera, y se da agregado y anonimizado directamente para que, que se pueda conseguir. Uh -huh. Nosotros sí, utilizamos alguna fuente de datos de Open Data, del INE, por ejemplo, pero pero yo creo que ojalá eh, se pudiese utilizar más y, y fuesen también pues, más en lenguaje pensado para máquinas, ¿no? no tanto para humanos, y se actualizasen y demás. Y luego, pues por ejemplo, un reto ahí pues a lo mejor en temas de AML o PEP, eh, Politically Exposed People, pues la verdad es que se agradecería muchísimo si a lo mejor gobiernos pues mantuviesen ese tipo de bases de datos y no confiar en proveedores terceros, a veces extranjeros, a veces, bueno, luego hay normativa a lo mejor más local. Y yo creo que son esfuerzos que se podrían hacer no me parecen tampoco una locura desde la administración y desde las instituciones, que harían que todo funcionase mucho mejor. Incluso te permite hacer eso, cumplir, digamos, con la normativa y no solo porque sea un deber, sino también por porque tiene todo el sentido, eh, de una manera más, más rápida y cómoda y poder centrarte en añadirle valor a tu producto. Uh -huh. Hay un, un proyecto muy chulo que, a raíz de lo que comentaba Jorge, de utilizar datos, por ejemplo, de INE, del Instituto Nacional de Estadística, eh, que tenemos dentro del servicio de estudio, y es, utilizando datos transaccional, datos de tarjeta de crédito, débito, o terminal de venta, puntos de venta, construimos un indicador que replica, el indicador de comercio minorista que replica, las series que da el INE. Es un indicador que tenemos en tiempo real o casi en tiempo real sobre la información transaccional que elaboramos de acuerdo a su metodología y que la correlación a nivel nacional es mayor del 95, pero no solamente a nivel nacional, sino en todas las dimensiones que ofrece el INE, que es por comunidad autónoma, y por modo de distribución, que es el tamaño del comercio. Pues en todas las dimensiones que lo ofrece, lo replicamos con una correlación superior al 95%. Con lo cual estamos viendo como un dato alternativo te permite generar indicadores representativos a nivel nacional para eh, seguir precisamente esta evolución del consumo. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la ventaja frente a esta metodología que puede seguir un Instituto Nacional de Estadística? Pues... La, el instituto el INE utiliza información a través de surveys, a través de encuestas que se hacen a, a comercio. Nosotros tenemos el proceso totalmente automatizado, es dato transaccional que se replica en minutos conforme va sucediendo la compra y qué, qué ventaja tiene esto, pues que es dato como decía, en alta frecuencia, en tiempo real, que pasa algo y pues yo sé el impacto de lo que ha pasado. Sí, sí, Cuando por publica, el, porque el INE es una vez al año, ¿no? O cada... Este indicador el INE lo publica mensualmente, pero con un mes de retardo. Es decir, el dato de cómo ha evolucionado el consumo en enero lo conozco a final de febrero. Nosotros lo tenemos justo el día siguiente a que termine el mes y además no solamente tenemos esa dimensión que ofrece el INE por comunidad autónoma, sino que lo tenemos por provincia o incluso por código postal y con otras dimensiones como por ejemplo el sector de actividad, cómo evoluciona el consumo dependiendo del sector de actividad. ¿Y Esto eso ¿dónde, un... se puede, dónde lo tenéis? ¿Dónde se puede consultar? Esto lo tenemos dentro de la web de BVA Research. ¿Vale? Hay un documento de trabajo publicado donde explicamos toda la metodología de cómo se ha elaborado el indicador, se publican todos los resultados y además aplicamos un modelo donde eh, intentamos tener conocimiento de cómo, cómo consume el ciudadano español. Y ahí vemos precisamente pues, patrones muy que no esperamos, vale, pero que contrastamos con números. Y es que vemos en la evolución a lo largo del mes, pues cómo consumimos más las primeras dos semanas, tenemos un valle de consumo en la última semana, en en la perdón, en la perdón, tercera semana, y en la última semana pues ya también se empieza a consumir más, lo cual va muy aparejado a... Me cobro nominas, el, efectivamente, o, o que te sobra un poquito el mes. A mí nunca me sobra, pero yo lo mío es más cuando cobro. pero Y vemos lo gran, lo, o sea, el gran consumo y cómo consumimos sin miramiento durante Navidad ¿eh? el pico de mayor consumo Escándalo, que ¿no? es sí, sí sí sí es el mayor pico del año. Claro. Así que nada, simplemente era un ejemplo para, para destacar cómo otro tipo de dato que tiene una, una entidad pues puede ayudar a tener una mejor estadística a nivel nacional y que nos ayude a todos a conocer Mola. mejor qué está pasando. Muy interesante. Ignacio, ¿en tu caso usáis datos abiertos? Bueno, vuestro más proveedor de tecnología, pero, uh -huh. pero ¿qué opinan tener los datos abiertos? Bueno, eh, nosotros, por ejemplo, en, en bueno la rama que tenemos de, de almacenamiento y backup, Ahora lo que estamos haciendo es explotar un poco las tendencias de uso del dato. Al, al final, ahora mismo en almacén de backup, los datos se desbordan ¿no? y además gracias a cosas como las que hacéis vosotros, que inicialmente nos decían que no había que proteger, pues, pero ahora resulta que sí, que hay que protegerla porque el, lo que se ha tardado en generar todo ese dato no se puede perder. ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es estudiar un poco la, los las tendencias de crecimiento de los datos, eh, mezclando un poco información anónima de todos los clientes eh, y luego pues, estamos preparando un modelo para empezar a compartirlo con los clientes, para que a la hora de, por ejemplo, establecer un presupuesto de cómo va a crecer mi almacenamiento y qué inversiones voy a tener que hacer, pues que puedan tener una información por delante. Y con la parte de seguridad igual, la parte de seguridad lo que estamos viendo es cómo integrarnos con... ...otras fuentes abiertas y nosotros compartir toda la información que estamos recabando en, en todo lo que sucede en el acceso... Eh, ...que al final te da tendencias de pues, horarios de, de conexión, tiempo de conexión, qué tipo de aplicación, etcétera, etcétera, ...también poderlo compartir a la hora de, de poder hacer más segura todavía la aplicación y compartirlo, por ejemplo, con varios SOCs... ...con los que estamos colaborando. Mola, mola, estoy dando innovación sí. ahí, ¿eh? Sí, bueno, estamos intentándolo. <risa> Filip, no sé si quieres comentar algo para ir acabando. Eh, bueno, eh, sí que quería comentar una cosa antes eh, de, de pasar a un final. Eh, hay una iniciativa que me, que me gusta, eh, ya referente más al código que, que al dato, ¿no? que es Public Money Public Code, ¿no? que se ha hablado mucho del... De del sector público y de lo que podría ser para la sociedad, eh, también aquí eh, empujo esta iniciativa, que el mon, la, la pasta que, que ponemos todos pues sirva para que lo que se genere sea, sea totalmente público y se pueda reutilizar, porque muchas veces pues muchas comunidades autónomas trabajan en lo mismo y, y se gasta mucho dinero en hacer lo mismo, ¿no? eso es lo que quería comentar y, y nada un poquito hablar de Open Expo que nos vais a contar en Open Expo ya que estamos en el marco de John de Tomasa, Jorge Tomasa <ríe> Pues por, por mi lado, bueno, ya he ido un poco mostrando señales de, de qué voy a contar ese día, ¿no? Pero precisamente quiero dar una, una visión integral de qué hacemos en BVA Research con datos, con objeto de concienciar a, a la audiencia de cómo, de la importancia de utilizar esta información y cómo un negocio puede utilizar la información tanto desde un punto de vista de negocio como desde el punto de vista de investigación económica, creando pues, y cuantificando nuevas tendencias, tanto sociales como, como geopolíticas, y mostrando indicadores como el que comentaba previamente. O sea, será un poco un boom, una batería de proyectos diversos que a lo largo de toda esta experiencia de seis años hemos ido desarrollando para mostrar y potencializar el valor de la información. En nuestro caso, eh, irá un compañero eh, de Aplazameira, Adrián, que es el que dará la charla, no podía estar hoy por aquí, está de vacaciones. Que, que y... lo disfrute, hace bien, hace bien. Eso, Hay que eso, coger que fuerzas antes de la charla. <ríe> y pues vamos a contar eh, el camino y todos los aprendizajes y lecciones aprendidas y demás de un modelo, eh, digamos, un único modelo para tomar la decisión de sobre la aprobación del crédito eh, frente y el, el contexto actual que, actual que tenemos, que es toda una arquitectura de algoritmos eh, de stacking, con lo que digamos un algoritmo que gobierna otros algoritmos y tiene una visión más completa de, de la operación y es capaz de tomar esa decisión sobre qué, qué se debe hacer con la operación en curso. Y hablaremos también pues de, de parte de arquitectura, todos esos microservicios, digamos, y cuáles han sido nuestros aprendizajes y cómo hemos llegado a construir un feature store que nos ha permitido trabajar muy cómodamente con, con, el, con el stacking o los metalgoritmos. Y eh, una introducción a la interpretabilidad, que en nuestro caso, pues es la pregunta un poco de todos los días, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado con esta operación? No son nada lineales los, los modelos y, y es súper importante y nos ha servido mucho como retro, retroalimentación eh, para poder hacer fine tuning de, lo, de los modelos. Y vamos a presentar la librería SAP eh, y otra librería para los metalgoritmos, ML Extend. Muy interesante, la verdad. Mola. Aparte, es, eh, la interpretabilidad es algo interesante porque ahora con todo el tema de deep learning y demás, todos esos algoritmos son muy poco interpretables, no puedes sacar una conclusión del por qué. En vuestro caso buscáis otro enfoque, ¿no? que, que, que tú necesitas saber el, el por qué esta operación ha sido denegada para poderla explicar a alguien. Uh -huh. Curioso, Ignacio. Uh -huh. Pues nosotros, visto lo que van a hablar, vamos a hablar de algo mucho más mundano. Pero bueno, también importante que es eh, en torno a, a las técnicas de backup, para todo lo que tiene que ver ahora la realidad de la nube híbrida. O sea, al final se está hablando mucho de la nube, pero la realidad de las organizaciones es que tienen un montón de información on-premise y un montón de información en la nube. ¿no? Y al final pues hay que orquestar un poco qué haces con el dato y cómo proteges el dato que está en, en ambos mundos. Entonces, vamos a explicar eh, cómo trabajamos con, con los diferentes tipos de nube híbrida, cómo trabajamos con los diferentes sistemas de virtualización que hay y luego vamos a exponer el caso concreto de un desarrollo que hemos hecho a tres bandas, junto con Red Hat y con una compañía suiza con la que vamos al evento, que se llama Bácula. Eh, y bueno, pues ha sido una colaboración trabajando con, con APIs entre las tres organizaciones y lo que hemos llegado, bueno, pues a un, un sistema de protección Agile para todo lo que es el mundo de, de la virtualización de Red Hat, que además ahora pues acaba de anunciar su apuesta hacia la nube híbrida. Muy interesante, bueno, al final son algo más que afecta a muchísimas empresas, ¿no? Es decir, aprendizajes hay que se pueden aplicar para, para todos los lados. Filip, haznos un, un convencimiento final. Si alguien después de escuchar todo esto todavía no tiene claro que el 20 de junio hay que ir a la nave en Madrid a Open Expo, convéncelos. Llevamos seis ediciones, así que si seguimos aquí después de seis años, algo interesante habrá en el evento. Esto yo creo que más ya que está. eso tampoco... Yo os convenzco, si alguno de la audiencia va, que me busque para que yo estaré y nos tomamos los tomados, sí. os invito a una cervecilla, por si sirve de algo, sí, sí, que la cerveza siempre bueno, ayuda. Invitamos, de hecho, bueno, hablando sí, sí. de cervezas no al final del evento hay cervezas para todos, invitado por el jefe, así que ¿Eh? ahí está. Ahí yo, está por eso la voy, yo por eso de... voy, para escuchar tanto crack y tomarme una cervecita en buena compañía. Yo creo que es un evento que merece la pena, porque al final se junta mucha materia gris, se habla de temas súper dispares, pero muy interesantes, y luego... Conoces gente muy interesante. Y nosotros, de hecho, eh, creamos un spin-off hace un par de años eh, y lo fundamos con una startup, y, y fue gracias a Open Expo Conocimos, Olé, sí, eh, más login, <ríe> que conocimos a un <ríe> emprendedor que estaba haciendo un desarrollo y se acercó a nosotros, nos contó su idea y quiso que la validásemos o que le diésemos un poco nuestra experiencia de lo que ya habíamos hecho, y llegamos a un acuerdo y creamos una compañía de aquello. O sea, que fíjate, sí si, si creo que es interesante OpenExpo. ¿Mm? Es que además de Open Source, innovación abierta. Y mm. trabajamos. ¿Qué más puedes querer pues nada sabéis openexpo.es eh, 20 de junio la nave Madrid que aparte la nave es un sitio muy molón todo se ha dicho y, y hay cervecitas y solicito en las notas del podcast tenéis ahí un cuponcillo para que no digáis que es caro o lo que sea no gratis hay gratis que sí la URL es openexpoeurope.com, pero bueno, openexpo.es es para... Es lo... para eh, la madre, tío, cuando claro. Luego, luego en las el, notas... Es el pongo... truquillo, es el truquillo, <ríe> allí que he dejado de, ahí de ediciones anteriores, pero realmente es openexpoeurope.com. Era, nada que te corrija, pero era no. por simplificarlo, <ríe> era ¿no? Era por <ríe> simplificarlo. Ahí pero está, sí, ahí y Filipe tiene toda la razón. Pondremos el enlace bueno en las notas del podcast para que luego el SEO y esas cosas no me echen la bronca. <ríe> Os espero a ver a todos por ahí y nada, muchísimas gracias, a Jorge, Ignacio, Filip, Muchas gracias por estar aquí con nosotros creo que hemos dado un repaso general a temas de datos y seguro que hay muchos aprendizajes que ha podido sacar la audiencia. Muchísimas gracias. Gracias. Ay. Muchas gracias. gracias Espero que hayas disfrutado el episodio del día. Si ha sido así, no dudes en mandarme tu cariño en forma de likes y bonitas reviews en iTunes o a través del reproductor que estés utilizando. También podemos hablar por redes sociales y así comentar cualquier tema que te parezca relevante o puedes sugerirnos también contenidos que te apetezca que tratemos en nuestro podcast. Eh, nuestras redes sociales no, las tienes en nuestra página web en punto digital y desde ahí también te puedes suscribir a nuestra newsletter o incluso mandarnos algún correo electrónico, a nuestro correo electrónico hola en punto digital. Acabo ya el episodio deseándote la mejor de la semana, el mejor fin de semana, dependiendo del momento en el que nos esté escuchando, y aprovecho para parafrasear a uno de mis héroes de la infancia como es Sherlock Holmes, este gran personaje cre creado por Sir, eh, Sir Arthur Conan Doyle. Concretamente en Estudio Escarlata, el brillante Holmes nos decía, es un error capital teorizar antes de tener datos. Insensiblemente, uno comienza a torcer los hechos para que se adapten a las teorías, en lugar de teorías que se adapten a los hechos.